Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Belén Muñoz Casayus, senior manager e-commerce en Escape Pet, un grupo empresarial en torno al mundo de las mascotas que integra marcas muy reconocidas que seguro que te suenan como Tienda Animal, Kiwoko, Kibet, Clínica Animal y Betsum. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, Corti. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Es Nada, un podcast es... que soy súper fan, así que me hace una ilusión especial estar aquí con vosotros charlando hoy. Nada, para nosotros es un lujo tenerte. Además, es que eres una veterana del e-commerce. Luego hablaremos de tu carrera porque, porque sabes muchísimo de e-commerce. Y justo por eso os ha apuntado aquí el bueno Andrés, Andrés Barreto, Ecosystem Manager de Bruja, que me dice: Oye, si traemos a Adelén, tengo que estar yo en el podcast para preguntarle cositas. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, ¿qué tal, Corti? Hola, Belén. Por supuesto, eh, tema e-commerce, Belén, tenía que estar aquí. Así que gracias, Corti, por invitarme. Nada, nada, vamos, vamos a aprovechar que está Belén a hacer una masterclass de e-commerce. Belén, para ubicar un poquito a la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cuál es tu historia? Pues yo os cuento. Eh, yo empecé en, en marketing digital, realmente, eh, dentro del grupo L'Oreal, hace unos cuantos años, en 2008, y, y ahí me, me empezó a picar la vena de, de todo el e-commerce. Eh, luego cambié, me fui a una, a una agencia de, digital eh, y hice esa parte más de contenidos, de social media, que era en ese momento lo que, lo que movía más a las empresas. Y, y luego fui cambiando de, dentro del sector cosmético eh, fui al grupo Shiseido, que es un grupo japonés de eh, cosmética, pero que aquí eh, tampoco podía hacer e-commerce, que fue un poco mi lucha de eh, convencer para, para poder hacer venta online, conseguimos hacer una, una pequeña colaboración con el Corte Inglés para tener una, eh, pues eso, una, una shopping shop con, con los productos de, de la marca. Y, y luego conseguí también eh, que nos dejaran desde España manejar el e-commerce de una de las marcas dentro de, de toda Europa, ¿no? Pero, pero bueno, esto con, en un viaje personal me fui a Estados Unidos y me reuní con la directora de e-commerce de allí para explicarle que sí o sí nos tenía que dejar algo de e-commerce e y, y hasta que lo conseguí. Pero no, no era suficiente, no estaba contenta. Y y entonces surgió la oportunidad de, de ir al corte inglés a llevar toda la, la parte de perfumería online y aquí estamos hablando de 2014 y la verdad que, que fue un proyectazo y con un equipo brutal que estaba montando el corte inglés en ese momento apostando mucho por digital y, y por la venta online y la verdad que fue fue un aprendizaje buenísimo después de estar allí ya hice un cambio de vida, me fui a, a Málaga por motivos personales y, y los laborales también acompañaron. Y aquí estuve en, en GHD, que, que es una multinacional inglesa, líder en, en venta de productos para el cabello de, de mujeres. Y, y aquí, pues, ya inicié venta en, en Amazon. Eh, inicié también eh, un, un rol específico fuera de la central para llevar todo, todo el tema de e-commerce y estuve tres años desarrollando los canales digitales. La verdad que, que muy contenta y muy bien hasta que surgió un nuevo proyecto que era Cash Converters de venta de productos de segunda mano y, y todo lo que tiene que ver con ese, eh, darle una segunda vida a los productos. Y la verdad que, que me encantó el proyecto. Y aquí vivimos una migración de plataformas, o Salesforce Commerce Cloud, que también fue, fue muy, muy potente y bueno, que, que situó también a la marca en, en otra posición a nivel digital y estando después de la migración, después de un tiempo en, en la compañía, surgió la oportunidad de Tienda Animal. Así que, que yo, bueno, eh, súper fan de, del sector mascotas y, y de la marca en ese momento, eh, pues no lo dudé y, y me embarqué en el proyecto en, a finales de 2019, por lo que, por lo que ya llevo pues, eso, dos años y medio en, eh, trabajando en, en el sector mascotas. Como comentabais, ya no solo tiene animal, sino que ahora es grupo Skype, por lo que todavía más retos y más, y más interesantes. Mola mucho. Es sobre todo curioso lo que has dicho al principio, ¿no? Que, claro, que la, la gente que haya entrado en el e-commerce en los últimos años no entenderá que hubo una época en la que había que luchar por hacer e-commerce, ¿no? Uh -huh. eh, Habas tenido muchas peleas en ese sentido. Es decir, ¿te costaba mucho poner sobre la mesa eh, que el e-commerce e era el futuro? Sí, sobre todo con, con marcas más exclusivas en las que veían como que el e-commerce se, se les escapaba un poco del control y, y no, querían, no querían entrar, eh, querían mantener sus canales tradicionales y, y no perder ese, ese, pues ese manejo, ¿no? ese control sobre la marca. Y, y sobre todo cuando se hablaba de retailers. O sea, a la hora, por ejemplo, de convencer en el corte inglés, eh, yo tenía que convencer a muchas marcas de, de lujo para entrar. Eh, decían eso, decían, no, es que yo quiero que el CTA sea de color mmm, verde con pintitas rojas porque es mi, mi logo de marca, ¿no? Mis colores corporativos. Y, y era, era hacerles entender que no, que eso no era posible, o sea, que tú puedes customizar una shopping shop, pero no puedes customizar toda la navegación de un site en base a tus guidelines. Entonces, eso en ese momento todavía era bastante complejo, hablamos de marcas de lujo y marcas muy, muy exclusivas, ¿no? Pero, pero era un poco la, la lucha. Luego el resto de marcas realmente eh, yo creo que tenían ganas, no tenían a lo mejor personas dedicadas en sus equipos para, para enfocarse en esto, pero obviamente en los últimos años esto ha evolucionado muchísimo gracias a Dios y, y ya creo que todos estamos, estamos en el mismo camino. Sí, ahora estamos, ha cambiado totalmente. Luego entraremos en los retos de, de, del e-commerce a día de hoy, que son otros. Andrés tiene que unas preguntitas, también un poco para ubicar a la audiencia, porque claro, el grupo es que hay petes, jo, sois muchas marcas, es algo muy grande. Andrés, pregúntale cositas a Belén y así ubicamos a todo el mundo. Venga, vamos a ronda de preguntas rápidas, Belén. ¿Cuántos sois en la compañía? Pues somos más de 3.000 personas. Vaya, interesante. ¿Y en España? Eh... Te diría que casi la mayoría en España. O sea, estamos en España y Portugal, eh, te diría que 2.500 España y 500 Portugal. Total. Objetivo de facturación para este año, si se puede o que nos puedes contar. <risa> pues eso me lo guardo para mí, pero sí que te diré números globales para que hagamos una dimensión. Hablamos de 260 tiendas físicas, 71 clínicas veterinarias, 130 peluquerías... Y, y dos e-commerce, que son cuatro sites, que equivoco con España y Portugal y tengo Animal España y Portugal. Cifra alta, vamos a dejarla ahí, <risas> cifra alta. Eh, ¿Conversión media online e-commerce? Pues te diré que entre el 2 y el 3. Pues bien, ¿no? Sí, estamos contentos. También depende de la, de la madurez de cada una de las marcas y, y de, los, de los desarrollos que hacemos en, en cada una. Bien, bien. ¿Y el valor medio de pedido? Está en torno a los 55 euros. 55 euros. Vale, ahora viene una pregunta más de tema Omnicanal. ¿Aporte del online y de las tiendas físicas? a la facturación global de la empresa? Pues estamos, no te puedo decir el número exacto, pero sí que claramente el, el enfoque omnicanal es prioritario a nivel grupo, eh, sobre todo con esta red tan amplia, tan amplia de tiendas que, que os comentaba y, y es fundamental, entonces cada año va creciendo y lo seguimos empujando. Como dato curioso, eh, os contaré que hace poco iniciamos un regalo eh, por cada uno de nuestros de nuestros pedidos eh, clican core eh, y subió más de cuatro puntos porcentuales eh, la penetración de, de clican core eh. o sea que, que vamos probando pequeñas iniciativas y, y manteniendo sus frutos buenísimo y principales mercados el principal es españa hablamos del 90% de la facturación y, y portugal lo que ocurre es que Portugal es, tiene un potencial muy, muy fuerte. Es como hablar del de e-commerce en España hace tres años o cuatro años. Está en el momento perfecto para, para estar allí y para apostar por, por Portugal. Pues hasta aquí la ronda rápida de preguntas, Corti. No, pero enganchamos aquí. Es súper interesante lo que ha dicho Belén. ¿no? Portugal como mercado, porque no sois los únicos que estáis mirando para ahí. Portugal... Claro, desde fuera es un mercado que parece pequeño comparado con España, pero lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, hay, hay pocos players relativamente dominando el mercado. Cuéntanos un poquito más sobre el mercado y qué oportunidades ves ahí. Pues en Portugal eh, sí que vemos un comportamiento diferente de, del consumidor y vemos un pedido medio más alto. Eh, sí que el cliente se lo piensa más, son un poco más desconfiados y por eso el método de pago de multibanco es clave es clave para, para poder hacer crecer tu e-commerce en, en Portugal. Todavía eso es, es algo más seguro o aparentemente para el, el consumidor es como que tiene más el control. Y, y realmente, hasta que no lo tienes integrado, es, es difícil el crecimiento en, en Portugal. Nosotros tenemos, lo tenemos en tienda animal, pero no lo tenemos en Quibuco. Próximamente lo, lo tendremos en ambas. Y sí que vemos aquí una diferencia en, en crecimiento. Qué guay. Oye, por, por poner en contexto, multibanco jurarías a este que, que tenías que ir luego al cajero, ¿no? Cuéntanos cómo funciona. Sí, por ejemplo, a verificar. Esto es curioso. Eso es, hace, haces como una reserva del pedido, o sea, el pedido realmente está, está reservado y, y luego lo que, lo que hace el cliente es terminar el, la compra en el cajero cuando, cuando él quiere. Y también hay una evolución ahora que se llama MBWay, que creo que ya es directamente con el móvil. Entonces, es como la siguiente evolución lógica y hacia dónde vamos a ir todos. Pero, que okay, eh, necesita otra integración. Eso, esto es un punto muy guay porque pasa, pasa en Portugal con lo que has dicho, pero en, en América Latina en cada país también tiene sus métodos de pago preferidos y hay países donde o tienes ese método de pago que culturalmente está perdido o estás fastidiado, que, que, que hay que conocer sí. bien los mercados. Eh, Beren, queríamos preguntarte también, lo que decimos al principio es que IPT es un grupo, al final tenéis marcas muy potentes, integradas, oye, por ejemplo, al final Tienda Animal y Kiwoko, que, que visto sobre el papel dices, oye, eran competidores, ¿no? O sea, y seguramente que ha habido, ha habido ahí cierta competencia. Por un lado tenéis estos dos players y luego tenéis como otra serie de servicios, Kiber, Clínica Animal, Petsum, que son como servicios complementarios. ¿Cómo, habéis, ¿Cómo ha sido el proceso de integración de todas estas marcas? ¿Cómo lo estructuráis? Porque sí que se ve... Pero, ¿no? el, el, el potencial de ayudarse entre unas a otras, pero por otro lado me parece un reto muy complejo el gestionar tantas cosas distintas y tratar de alinearlas. Sí, sí, la verdad que, que ha, sido un, ha sido todo un reto. O sea, si, si queréis, vamos un poco al, al histórico, ¿no? O Sabéis que es el grupo especialista líder en el cuidado de mascotas en España y Portugal, como comentábamos, y se compone de kiwoko y tienda animal. Y, y el objetivo es que los padres de las mascotas encuentren todo lo que necesitan para el cuidado de, de estas, ¿no? Todo lo que es alimentación general, eh, dietas veterinarias, higiene, salud, accesorios. Y luego esto se complementa con las peluquerías y las clínicas. y, y, y Clínica Animal. Entonces todo esto hace un ecosistema que permite ¿no? ese, ese 360 de, del cuidado de la mascota. En cuanto a las marcas, es curioso porque ambas marcas nacieron el mismo año, en 2006, pero con dos enfoques diferentes. Tienda Animal, eh, si algunos lo, lo conocéis, nació como pure player online y durante muchos años se, se mantuvo así. Y no fue hasta 2015 cuando creó su primera tienda física, mientras que Kiwoko eh, nació en el canal físico y años después empezó a apostar por, por digital eh, con su plataforma online. Ahora mismo apostamos por la única Navidad 100%, como, como estábamos comentando, y, y ambas marcas eh, se mantienen tal y como, y como eran. O sea, con el nuevo grupo lo que hemos querido es mantener esa personalidad diferente de cada marca porque cada marca tiene su tipología de clientes definida. Y, y creemos que aporta más valor al, al consumidor para que él elija cuál es la marca en la que quiere, en la que quiere comprar, con la que siente identificado y también cuál es el canal en el que quiere comprar. Puede empezar a comprar en uno y terminar en otro y entonces todo ese, ese Customer Journey lo tenemos disponible para el cliente para que entre a través de, de la clínica veterinaria, que luego vaya a la tienda, que luego acaben online. O empiecen online y que luego vaya descubriendo todo el resto del ecosistema. Entonces, eso yo creo que es algo muy interesante y muy, muy potente. Eh, lo que os decía, el proceso de integración no ha sido fácil, porque, porque es, bueno, pues al final es, eh, bueno, es complejo, pero sí que es verdad que, que lo que nos ha permitido eh, a nivel de grupo es trabajar mucho en la transformación de, de todo el back office. Entonces, entonces, esto nos está permitiendo desarrollar más ambas marcas. Cada marca mantiene su estrategia comercial y, y, su, y su propuesta de valor, pero eh, y el cliente no debería tener ningún cambio ni, ni notar ninguna diferencia. Pero a nivel interno, sí que estamos haciendo muchos procesos para mejorar toda esta experiencia del cliente. Entonces, a nivel back office, estamos transformando todo el back office. A nivel, eh, pues eso, ERP, eh, plataforma de e-commerce, eh, CRM. Estamos haciendo muchos desarrollos muy dolorosos eh, que nos van a permitir un 2023 en, en mejor situación. Qué, qué interesante. Estoy seguro que en algún momento lo habéis planteado, pero, pero claro, lo has dicho, cada marca tiene su esencia, Tienda Animal que Hueco, por ejemplo, sobre todo, pero en algún momento habéis dicho, oye, ¿por, ¿por qué no fusionamos? O, o está sobre la mesa, o, o, o, por, qué, o ¿por qué no? Porque, porque estoy seguro que a nivel de costes hay, tiene que haber una, un montón de beneficios adicionales. Claro, o sea, a nivel, o sea, fue sobre todo a nivel cliente, ¿no? Cómo nos entiende el cliente, entiende que, que somos lo mismo o, o no. Y realmente vimos muchas diferencias en, en la percepción del cliente, ¿no? Entonces, por eso vimos que había un potencial de, de mantener ambas enseñas con sus propuestas de valor y con sus enfoques diferenciados. Eh, ¿Es más complejo a nivel organización? Sí. Pero, pero es lo que os digo, que, que la integración está en el back, y, y en el front es donde podemos diferenciarnos y, y llegar a, a públicos diferentes y hacer propuestas de valor diferentes que sean más valiosas para, para el cliente al final. Claro, tiene todo el sentido. ¿Y, ¿Y con este proceso habéis cerrado tiendas? Porque entiendo que a lo mejor en algún sitio, no, ni idea, ¿eh? porque yo sí que he visto a veces dos tiendas, no sé si aquí o otra o tienda, o tienda Animal o otra, pero a lo mejor podía haber eh, en una misma localización dos tiendas muy cerca. Pues fíjate, no ha sido tanto cerrar porque se han mantenido las tiendas que, que estaban, aunque estuvieran en el mismo parque, parque comercial, eh, pero lo, lo que sí que se plantea es a la hora de las nuevas aperturas, ¿no? que, que la nueva apertura se, se piensa eh, si se va con una, con otra o con las dos. Entonces al final también de cara al cliente lo que queremos es llegar a la mayor parte de, de territorio, ya sea con una, con otra o con las dos. Más capacidad de, de, de hacerlo. Qué bien. Una pregunta que tenía Belén. Antes comentaste el tema de de, de bueno de una acción clic-a-colet y tal. No sé si puedes contarnos temas de omnicanalidad, cómo estáis haciendo, si tenéis alguna sí. estrategia para cruzar y aprovechar rentable Online venta Física y de qué manera lo estáis haciendo actualmente. Sí, incluso hay conexión entre las diferentes marcas y demás. No, eso realmente no. O sea, es lo que os comentaba, que a nivel cliente eh, siguen siendo dos marcas diferenciadas y no, no hay cruce. Eh, a nivel omnicanalidad se hace cada marca en su, en su entorno. Y, y lo que sí que estamos haciendo es eso, justo eh, intentar comunicar cada vez más. Eh, la disponibilidad de, de, del servicio Click Collect y, y de toda la unicanalidad, o sea, desde las tiendas comunicar ese catálogo infinito que tenemos en, en web y esa descarga de la aplicación que también nos permite tener al cliente más conectado con todo nuestro entorno y, y a nivel online, pues ese trasladar al cliente a la tienda donde va a poder tener esa experiencia 360 real que desde online no podemos terminar, ¿no? entonces se eh, termina en la, en la tienda y, y tiene pues, eso, una, una, un contacto físico que también es muy valioso y, y luego lo que comentabas de, de la venta cruzada sin duda, al final es entender cuál es la necesidad de ese cliente y si le podemos aportar algo más o sea, no es, no es algo planificado como a cada cliente que llega de click correcto le tienes que vender, no, es más un acompañamiento, un consejo experto que es lo que eh, podemos dar nosotros, ¿no? Que, que somos expertos y especialistas en, en, en el sector y, y podemos aconsejar a, a todos los dueños de mascotas. Y el otro día estuve leyendo un artículo sobre digitalización en retail y hay una cosa muy chula que es eh, el carrito virtual eh, en tienda física. Estás en la tienda física y puedes hacerte en la tienda física, ¿no? eh, tu, tu carrito virtual... Incluso pagar tu compra y tal y luego ya te llega, o sea, tienes como eso, ¿no? catálogo indefinido porque no está todo expuesto, pero estás ahí haciendo tu pedido online en la tienda. Si tienes que tocar un producto, verlo, lo puedes tocar, lo puedes medir, etcétera Claro. Nosotros tenemos venta digital, o sea, sí que existen tablets en las tiendas para que puedas... Eh, junto con, con una persona de tienda que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar y a, a completar esa, esa compra. Si es un producto que efectivamente no, no existe en la tienda, a lo mejor llega el cliente con una foto de, oye, he visto esto, en, vete tú a saber dónde lo tenéis en tienda. Igual en tienda no lo tienen, pero sí que lo tenemos algo similar en online. Entonces, se, se, se le da esa información al cliente, se le acompaña en ese proceso de compra y, y tiene más, pues eso, más capacidad de convertir. Qué guay. Eh, Belén, hablabas antes de la aplicación móvil. ¿Y, y cu cu ¿Cuánto tráfico os viene ya de web, de móvil? El, ¿Cómo el rec recurrente es buen, vuestro cliente? Porque, claro, yo tenía mascota, perro y, y, y, sí. y me ibas darle comer todos los meses. Entiendo que eso es una de las ventajas. Justo. Eh, siempre se habla en, en todos los foros de e-commerce, ¿no? De, de tener un, un e-commerce que, que haya una recurrencia porque, porque el coste de adquisición cada vez está más caro y, y si no tienes recurrencia, pues es muy complicado ser, ser rentable. Eh, justo aquí estamos en un, en un sector en el que eso es un valor y, y sobre todo que son, son dos marcas que, que tienen muy buena reputación, muy buena, muy buena fidelidad. Entonces, la aplicación es un reflejo y donde nosotros queremos concentrar a ese cliente fidelizado porque podemos comunicarnos con ellos a diario, podemos darle el mejor servicio, la mejor comunicación y la mejor experiencia de compra. Entonces, te diré que, que la, lo que es el tráfico móvil está ya eh, rozando el 80% y, y la app eh, está en torno al, al 30% de la facturación. Entonces, es, es muy, muy relevante para nosotros. De hecho, tenemos a una persona específica solo dedicada a, a aplicación móvil. Una Qué product guay. manager experta en, en mobile. Qué guay. No, la verdad es que tiene todo el sentido. Claro, aparte ese 30% entiendo que es el, el cliente más vinculado ¿no? con las marcas. justo. Eso es. Entonces, es, eh, pues es un cliente muy valioso. Intentamos derivar lo máximo posible de, del tráfico hacia la app. Eh, hacemos campañas que sean exclusivas en app eh, para, justo para darle esa posición a, a la aplicación y tener a ese cliente que, que, que tiene, un, digamos, una experiencia de compra mejor y más personalizada. Qué guay. Eh, una, una pregunta, porque juraría que sí, pero, pero a lo mejor aquí se me va un poco la cabeza. ¿Tenéis marca propia en alguna de las dos tiendas? Sí, tenemos bastantes marcas propias entre, entre ambas enseñas. Eh, se venden prácticamente en las dos desde la integración uh -huh. y, y desde luego es una, es una línea de negocio muy, muy interesante para nosotros. Al final, pues eso, con todo el conocimiento de, del sector eh, somos expertos en, en qué es lo que necesitan las mascotas y los dueños de las mascotas y, y nos permite tener un, pues eso, un abanico más amplio y, y, y asegurar las necesidades de, de nuestros clientes. No. Entiendo, entonces, que, que eh, eh, y no sé si esto sea algo, así si puedes decir o no, ya no dirás, pero que promovéis, eh, entiendo, o tenéis mayor interés en vender producto de marca propia que producto de, de marca tercero porque tienen más margen, tienen más control. Bueno, pero al final es complementario porque luego tienes, tienes muchas marcas de destino y como especialista necesitas tener el mayor abanico posible de, de marcas que sean relevantes y de calidad, obviamente, para, para los clientes. Hay marcas que te consiguen tráfico, y que te consiguen ese, ese ese cliente y luego tienes pues eso, la, la prescripción de, de marca propia y, y de incluso trabajamos también con Marketplace, o sea que tenemos, tenemos más de 130 sellers en, en Tienda Animal completando la oferta. Nuestro objetivo es tener la oferta más amplia y relevante posible para el cliente no entramos en otras categorías que no sean del vertical de mascotas eh, pero, pero lo que tenemos queremos que sea muy muy experto Belén, hace poco vi una noticia otra, otra, yo me dedico a leer noticias <ríe> y decía que los españoles ya tienen más animales que hijos ¿eh? 13 millones de mascotas duplican a los niños Es pues muy, muy duro Andrés, decir, pero es así duro, ¿no? Sí, sí <ríe> Es cierto, es cierto, eh, ha salido hace poco esta, esta noticia, nosotros eh, también eh, tenemos, tenemos otros estudios y se habla de que el 40% de los hogares en España tienen, tienen mascota, eh, el gato va ganando posiciones, el perro es el dominante en España pero el, el gato va ganando posiciones y luego aumentan también los hogares que tienen gato y perro y luego el porcentaje de otras mascotas eh, pues es, es más reducido pero también, también sigue creciendo. Entonces sí, es un, una tendencia social, es un fenómeno que, que sigue aumentando y que, y que obviamente al final buscamos pues esa, esa compañía ¿no? y, y ese cariño y completar nuestra familia con, con la mascota. Eh, al final lo que se está viendo es esa tendencia a la humanización de las mascotas, a ese cuidado cada vez más experto y que ya mm, el consumidor es consciente de que no le puede dar... Cualquier cosa a su mascota, ¿no? Que antes a lo mejor no había tanta conciencia de esto y ahora, eh, pues igual que, que con los hijos, lo que queremos es darle lo, lo mejor posible a, nuestro, a nuestros hijos y, y a nuestras mascotas eh, y con una buena relación calidad-precio, pero, pero valorando más la calidad. ¿Y hacia dónde va esto? Porque imagino que tenéis eh, ojo puesto en otros países, Belén, por ejemplo Estados Unidos, que creo que, que, que todavía es mayor el, el, este fenómeno. Eh, ¿Cuál es el futuro de, de las mascotas en, en las familias? Pues eh, la tendencia es a seguir creciendo, desde luego. Es lo que, lo que comentábamos, que el, le, las familias con, con perros siguen creciendo y sigue siendo mayoritario en España. Hay otros países que por su... Eh, tipología de, de vida ¿no? y, de, y de incluso de hogar, hogares más pequeños, eh, tienden más hacia, hacia el gato. Eh, Portugal es un país muy de gatos incluso Francia también, eh, en España va aumentando pero todavía gana, gana el perro y, y ya os digo que esa, esa humanización de la mascota, eh, cada vez productos más premium, más caprichos a, a nuestras mascotas y, y al final pues es, es eso, es nuestro hijo y, y queremos darle todo lo mejor. Tiene todo sentido, yo que he tenido perros a eh, lo, lo, lo que fuera y tenía problemas de tripa y todo el rollo, o sea que al final, bueno ya no, lo que decía Belén antes, yo creo que somos más conscientes de que al final son seres vivos, que necesitan una alimentación personalizada que y... y y ya no te importa gastarte el dinero que sean ellos, ¿no? Yo, yo que soy de pueblo, yo en, el, en mi pueblo hace muchos años, pues los perros eran animales que estaban en la calle y, y has visto en 20, 30 años la evolución que hemos pegado como país a eso, ¿no? Que los animales son hay un miembro más de la casa, que tiene sus caprichos, eh, que van vestidos, algunos que van con botas, he visto perros con, con todo, es muy curioso. Sí, sí, hay todo tipo de, de artículos, de complementos para, para perros, para gatos, es, es buenísimo, o sea, y es lo que tú dices que al final es esa concienciación y, y que cada vez estamos más formados en cómo debe ser ese cuidado y esa tenencia responsable de las mascotas, que hasta ahora no había tanta, tanta conciencia y cada vez pues vamos trabajando en que esto sea así, nosotros a nivel grupo y Skype es verdad que, que trabajamos mucho en, en ayudar a, a mascotas eh, sin hogar y, y en educación de la tenencia responsable. Hacemos programas de formación en escuelas y en, y en otro tipo de instituciones para concienciar pues todo esto, ¿no? de, de que, que es un miembro más de la familia, que debemos tratarlo como tal y que debemos, debemos cuidarlo sobre, sobre todo. Y, y nosotros, por ejemplo, impulsamos, impulsamos programas de adopción dentro de nuestras tiendas. El año pasado se adoptaron más de 13.000 mascotas bueno. Eh, a través de nuestras tiendas y queremos seguir potenciándolo así que esa parte es buenísima y luego también donamos eh, kilos de pienso a, a protectoras, el año pasado se donaron 1,1 toneladas de pienso por lo que cada año va aumentando más esta cifra y, y yo creo que, que cada vez la sociedad es más consciente de, de todo esto y de la necesidad de ayuda eh, a todas esas mascotas que que ahora mismo no tienen, no tienen un, una casa, no tienen una familia. En, enhorabuena por toda esa ayuda que, bueno, pues eso, que hay mu muchísimos eh, refugios y gente ayudando, pero que hace falta esa comida y demás. Eh, quería preguntarte ya también al modo de curiosidad: ¿cuál, ¿cuál es el producto más raro, llámalo, que, que conozcas que tenéis, porque, por lo que hablamos, ¿no? porque ahora ya humanizamos a las mascotas y hay de todo. ¿Cuál es la cosa que más te llama la atención? Que tenemos, tenemos, bueno, los, los típicos carritos para llevar a, a, al perro o al gato que son más mayores. Eh, a mí me gustan mucho las, las mochilas para, para gatos que queden el agujerito para que vayan viendo, eh, que tenemos también. Eh, bueno, luego también a través del marketplace tenemos ya más categorías más curiosas, entonces pues ahí tenemos... Eh, Productos para, para hormigas, para abejas, eh, jaulas, para, para gallinas, eh, o sea, de todo. La verdad que, que tenemos muchísimo, muchísimo producto y, y hay productos muy curiosos y muy interesantes. Sí, en esto de las mascotas hay cosas súper interesantes. Yo aún hay una, una que no acabo de, de entender y que me hace siempre mucha gracia, que es lo de las carreras de palomas. ¿Eh? Hay gente que hace carreras de palomas No sé si Corti lo sabía Tú Belén lo sabes o no hay gente que No que sabía que... las carreras de palomas no. Me has descubierto de palomas. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Atraviesan una ciudad entera No sé cómo consiguen que la paloma llegue al destino Y que regrese O sea No sé cómo lo hacen Pero bueno, quería hacerte una pregunta sobre suscripciones online eh, Al ser productos de, bueno, de animales Compras recurrentes y demás Tema comida, por ejemplo ¿Tenéis este modelo vosotros? Ahora mismo no lo tenemos, es verdad que lo, lo estamos estudiando porque efectivamente en Estados Unidos es cada vez más, más relevante el tema de las suscripciones y, y en este sector en concreto. Eh, hay muchos proveedores que te, que te lo ofrecen, no acabamos de encontrar uno que, que nos convenza, eh, lo que sí que tenemos es repetir tu último pedido, o sea, damos mucha facilidad para que puedas volver a hacer tu compra y tengas tu lista guardada tengas tus pedidos y puedas repetir en cualquier momento eh, incluso desde la home si estás registrado vas a ver directamente el enlace a repetir tu última compra porque obviamente pues, hay hay un alto porcentaje de, de clientes que, que les facilitas mucho la vida con, con estas pequeñas cosas y, ¿Y trabajáis en esta línea algo, la parte de email, eh, para, para recordar las compras? Lo típico, porque había, había un player que hace tiempo que era el. Bueno, calculaban los días que, que te tenía que durar un saco de pienso y te daban un poco la murga justo antes y era, era un tiro muy, muy bueno. Sí, lo tenemos. De hecho, incluso el cliente puede, puede seleccionarlo desde el propio producto, eh, desde la compra, cuando una vez que la ha hecho, que si, si quiere que se lo recordemos en 30, 60 90 días. Y, y luego sí que con determinados productos, que como son pues eso, productos que, que sean más recurrentes, eh, hacemos envíos de vez en cuando para, para recordarle que, que está a punto de caducar y que, y que puede necesitar renovarlo. Qué guay. Es que eso sí para mí son, son vidilla, porque muchas veces sí. te, te salvan de que luego llegues a, a un día en el que no tienes el pienso y tengas que salir corriendo por ahí, que eso es un... Sí, un rollo. sí, sí bueno. eso, eso desde luego ocurre y, y es un poco el enfoque que queremos ponerle eh, a, dentro de la plataforma a facilitarle la vida al cliente para que, que no tenga que acordarse, sino que directamente se lo demos solucionado. Claro. Quería volver, Belén, un poco al, al, a nivel operativo, a las ventajas que tiene una integración de este tipo. Porque, claro, entiendo que ha habido sus retos, como comentábamos antes y, y demás, que luego también podemos profundizar, pero también hay una serie de ventajas. Yo, me puedo imaginar que, por ejemplo, a nivel compras, eh, tiene que ser una maravilla juntar dos enseñas como tienda Animal y Kiwoko, porque, claro, el volumen de compras que tienes que hacer conjunto es mucho más grande y tienes un poder de negociación. ¿Cuáles son todos esos beneficios que habéis tenido eh, integrando? Sí, pues mira, o sea, desde luego a, a nivel, o sea, hay muchas ventajas en, en una integración y obviamente a nivel de compra sería como el, el principal, el, el que nos viene a todos a la cabeza. ¿no? El, el volumen es mayor, por lo tanto tú, tú tienes una mejor capacidad de negociación. A nivel logístico también hemos conseguido una, una infraestructura logística que sin esta integración no hubiera llegado o hubiera llegado dentro de muchos años. Y, y luego a nivel de servicios centrales también, o sea, hay mejoras y, y sobre todo en la parte que nos afecta al e-commerce a nivel de plataforma de e-commerce, e ¿no? Si queréis entramos un poquito más en detalle. Porque en Kiwoko trabajábamos en, en Salesforce Commerce Cloud y en Tienda Animal eh, se ha trabajado en un desarrollo propio que, que viene desde hace muchos años y que se ha estado evolucionando. Y este año el proyecto es migrar Tienda Animal a Salesforce eh, para que ambas enseñas estén en la misma plataforma. Esto que nos va a permitir, pues obviamente que los equipos de negocio estén enfocados al 100% en la misma plataforma y podamos hacer eh, el, el mismo tipo de dinámica promocional, no quiere decir que la vayamos a hacer a la vez, pero que sí que podamos eh, pensar el mismo tipo de, de promociones o de, o de enfoques estratégicos. Y luego también muy importante a nivel desarrollo IT, eh, que todo el mundo esté enfocado en la misma tecnología, porque ahora mismo teníamos equipos enfocados en una, equipos en otra, eh, soporte, entonces se dispersa mucho el foco y, y estás desarrollando al final mm, por dos lados, ¿no? Entonces lo que queremos es justo eso, aprovechar el máximo, eh, al máximo estas sinergias y este potencial que vemos a nivel a e-commerce. Nivel e la idea a nivel plataforma es... Una vez que se acabe la migración, tener equipos de desarrollo eh, diferenciados en squads por objetivos. Entonces, entonces, eso va a ser muy interesante porque ya vamos a poder justo enfocarnos en esto que, que comentábamos antes, ¿no? Pues, eh, recurrencia. Pues, vamos a hacer un squad de recurrencia, vamos a facilitar todo lo que, todo lo que pueda ser eh, mejor para el cliente a nivel de facilitarle esa recurrencia. O uno de captación. Vamos a hacer todo lo posible para eh, captar nuevos clientes o uno de conversión con todas las iniciativas que necesitamos a nivel de conversión. Eh, entonces, por esa parte, a nivel e-commerce, la verdad que, que ha sido una mejora considerable. Todavía no hemos llegado a la integración 100% que llegará este año. Y, y luego, a nivel el, el resto de la compañía, el otro punto interesante es la integración del back office, que esto sí que es fundamental para terminar con la integración. Y poder unificar los procesos de, de venta y de análisis y reporting. Porque eso también eh, nos ha pasado mucho, ¿no? Que en una, en una enseña llamábamos captación a una cosa, en la otra a otra, eh, los ratios, no sé qué, hasta que no lo pones todo en conjunto, entiendes el origen del dato y no, no puedes sacar las, las conclusiones correctas. Entonces, esto ha llevado bastante tiempo y, y yo creo que vamos a tener una mejora considerable. Mola. Oye, con lo que has dicho, ¿por qué Salesforce? Bueno, porque, cuéntanos, porque seguro que casi una decisión intensa y habéis peloteado mucho. ¿Qué, qué os lleva a tomar una decisión de una plataforma de este tipo? Pues, eh, sobre todo que teníamos la, el, la experiencia ya de Equivoco. Equivoco ya estaba en Salesforce, se hicieron obviamente muchos análisis de cuál era la, la plataforma correcta y al final se ha puesto por Salesforce. Que, que obviamente tiene muchas ventajas, tiene unas limitaciones que hay que, que, hay que conocer y, y lo que estamos trabajando es sobre todo en, en microservicios para completar el, el ecosistema de, de Salesforce con las necesidades que, te, que tenemos. Eh, sin duda, eh, bueno, pues, pues va a haber funcionalidades nuevas que, que vamos a, a poder tener, va a haber otras que, que no vamos a poder tener en la primera fase, entonces... Eh, bueno pues estamos trabajando en eso en que sea lo, lo menos eh, impactante el cambio para el cliente eh, pero que consigamos tener mejoras para, para conseguir eh, una experiencia de compra mejor obviamente sí desde luego cuando cambias a de, del desarrollo a medida hecho en casa a una plataforma tipo salesforce por lo menos tenéis eh, como más escal, escalabilidad y y podéis crecer más a futuro, ¿no? Sin depender pues de las personas que están ahí en el equipo. Yo te quería preguntar, Belén, sobre temas de cuándo tenéis los picos de tráfico o de venta, no sé si en Black Friday o cómo funciona en el mundo mascotas. Eh, sí, este pues es interesante porque realmente no hay tanto pico de ventas en, en Black Friday como puede haber en otros negocios. Sí que hay, hay más venta, eso no, no lo voy a negar, pero Afecta más la estacionalidad, es decir, por ejemplo, en, en abril, en marzo, abril es la época más fuerte de antiparasitarios, pues para nosotros es un pico muy, muy, muy importante en venta. Luego en verano, pues toda la parte de accesorios, de, de colchonetas, eh, eh, toda la parte de, de producto refrigerado para que la mascota no pase calor, de piscinas, pues todo eso obviamente tiene otro pico, entonces... Eh, yo diría que la venta es bastante estable durante todo el año. Hay pico en Black Friday, hay pico en Navidad y hay pico en antiparasitarios. Eh, y luego durante el año es, es diferencia de mix de categorías de, de productos con, con mayor venta y, y obviamente hay que estar, hay que estar preparado para, para todo eso. Es un conocimiento muy fuerte de producto. Ahora que has dicho piscina, yo me acuerdo que estuve un verano estudiando todas las piscinas con para perros, con sus pros, sus contras, sus movidas, porque claro, es que un perro te la puede liar mucho como no pongas la piscina adecuada. Totalmente. Sí, sí, hay que hacer un buen estudio de, de todos los productos, de cuál encaja mejor con, con el claro, dueño claro. Y, con, y con la mascota. Es que hay un mundo. Quería pasar, eh, Belén, hablábamos antes de empezar a grabar de un tema súper interesante que es eh, eh, las cosas que pasan en un e-commerce. Cuéntanos un poco dificultades que, que, que tú has tenido que, que gestionar, eh, porque sobre todo yo creo muchas veces hablamos de lo bonito, hablamos del marketing, de adquisición, de tal, de un montón de cosas, pero luego la complejidad del e-commerce pues muchas veces nos cuenta, ¿no? Problemas con almacenes, problemas con... Ahora hemos tenido el tema del COVID, pues bueno, que se te disparan ventas, luego de repente pues bajan ventas pues porque, porque has tirado una previsión y, y el mundo se normaliza. ¿Cuáles son estos grandes retos que has vivido últimamente? Bueno, pues es verdad que en skype hemos tenido dos años llenos de retos, porque empezó todo en, en 2020, empezó la, la creación del grupo skype como tal en, en marzo de 2020, justo, justo, con el inicio del COVID. Entonces, eso fue bastante complejo. Eh, había que trabajar de la mano con, con el que había sido hasta entonces tu máxima competencia, ¿no? Compartir números, compartir best practice y al final ganarse la, la confianza de, del equipo en un momento en el que era mucha incertidumbre, muchos cambios y complejo. Eh, a todo eso le sumas la pandemia. Entonces, eh, era, era muy difícil. Había equipos que, que estaban trabajando durante un año entero sin verse y que en el momento de reencuentro era como si fueran amigos de toda la vida y, y, y fueran amigos de la infancia. Entonces, fue también muy emotivo, pero, pero muy duro. Y yo sí que he aprendido mucho del equipo en todo este proceso de que... Si tienes un objetivo común de oye, esto hay que, hay que lucharlo, hay que sacarlo adelante, la gente se remanga y, y lo hace y en mi equipo tengo la suerte de que ha sido así, que ha habido un muy buen rollo y hemos podido eh, con, con toda la época del COVID, eh, con toda la época de, de la integración más, más intensa en 2020 y, y hemos generado esa, esa buena relación y esa confianza dentro de los equipos. Eh, ¿Qué ocurre? El mayor reto, ya quitando el, el COVID y, y todos los cambios que, que hubo en esa, en esa época, es que en enero de 2021 llegó Filomena, que todos nos acordamos, eh, pero nosotros nos acordamos especialmente porque eh, con Filomena se cayó el almacén logístico eh, que teníamos en, en Seseña. Entonces, esto fue un... Un palo muy fuerte, fue una, una crisis muy grave porque de un día para otro eh, pasamos de tener 12.000 referencias eh, en stock a 1.500, a tener que montar toda la logística de nuevo porque el almacén no, no se podía utilizar y tuvimos que tirar del stock de tiendas. Entonces, pues, fuimos aumentando poco a poco las referencias que teníamos en surtido tirando de, de, de la disponibilidad de las tiendas y sacando pedidos de, de toda España. Eh, hubo que cancelar muchos pedidos porque obviamente no, no se llegaba a, a dar todo, eh, todo el surtido que, que teníamos previamente y de pedidos que ya, que ya estaban hechos. Y, y luego, pues, pues eso, minimizar eh, lo máximo posible, pues haciendo split de pedidos. Una parte de los pedidos salían de, de un almacén temporal, otra parte salía de tiendas, llamando a los clientes. Una parte de sus pedidos se podía entregar, la otra no. Entonces, Hubo ahí mucha labor de, de ATC, sobre todo, del equipo de ATC para, para gestionar esto, del equipo de logística y del equipo de negocio para minimizar al máximo el, el daño. Eh, luego conseguimos un almacén temporal en el que ya pudimos ir metiendo referencias, pero, pero obviamente no llegábamos a las 12.000 que teníamos previamente porque necesitábamos mucho espacio. ¿Y qué ocurrió? Que esto... Claro, fue un, fue un reto y fue una crisis, pero fue también una oportunidad porque nos ha permitido tener un almacén nuevo eh, espectacular, 50.000 metros cuadrados en dos naves en, eh, al sur de Madrid y, y esto no hubiera llegado hasta dentro de dos o tres años. Entonces, ahora mismo tenemos una dimensión que nos permite un crecimiento que, que bueno, que, que va a ser un, que tiene un gran potencial y sobre todo que lo que nos permite es dar un mejor servicio a nuestros clientes Podemos, tenemos una capacidad de almacenaje mucho mayor que la que teníamos y, y esto aumenta pues eso, todo nuestro aprovisionamiento y repercute al final en un mejor servicio al cliente entonces eh, fue, fue un reto fue difícil pero, pero ha sido positivo al fin y al cabo viéndolo eh, nos ha costado recuperar pero ya estamos, en volvimos a hacer una campaña muy, muy, muy fuerte a finales de, del año, justo de cara a Black Friday y Navidad. Eh, y, y ahí ya recuperamos otra vez nuestros niveles anteriores. Pero, pero sí, aquí lo que o sea lo que me parece más el, el aprendizaje es eso, es decir, qué importante es el surtido, que lo decimos muchas veces y obviamente todos lo sabemos. Pero hasta que no lo vives, que de un día para otro desaparece todo tu catálogo, eh, no te das cuenta ¿no? de, de ostras, es que realmente eh, esto es el core del negocio, yo, eh, porque normalmente empiezas como de menos a más, pero no hay una situación en la que vuelvas a, a la casilla de salida y en esta ocasión fue así, y, y entonces fue recuperar, centrarnos en el top ventas, en reforzar ese top ventas y luego ir ampliando. Y, y ahora mismo seguimos ampliando el, el surtido, pero ya de una manera más paulatina y como os decía, muy, muy curado ese contenido que realmente sea relevante para el cliente y, y ya pues, superamos ese momento crítico y, y hemos vuelto a crecer con, con toda esta, esta infraestructura nueva que tenemos y, y hemos dado, eso ha sido un momento muy doloroso a nivel interno, pero que nos ha permitido estar también en, en una posición ahora mismo de de liderado en, en, este, en el sector. Claro. Qué que bueno, al final lo, los retos son los que te elevan muchas veces la, el nivel, ¿no? Que es decir, muchas veces o, o te ves forzado a salirte del día a día, por desgracia, por cosas complejas que, que, que tal, o si no vas a seguir una dinámica que a lo mejor en un momento determinado no te va a permitir crecer mucho más allá. Justo. Sí, que, que hubiera sido un proyecto complejo para llevar a cabo dentro de X años. Eh, como no había otra en, este, en esta situación, pues hubo que hacerlo en tiempo récord. En seis meses se levantó todo, se hicieron todos los acuerdos, se aprovisionó y, y pudimos estar en septiembre de 2021 ya con el nuevo almacén, tanto para tiendas físicas como para, para online. Y, y la verdad es que ha sido un, un punto de inflexión muy importante. Este año es el reto de la migración de plataforma y al año que viene el lrp Así claro. que. <risa> no es aburrir, muchos, no es Muchos retos. Sí, sí. Belén, quería también profundizar en tu rol, porque tú eres Senior E-Commerce Manager. E entiendo pues, que seguramente tengas gente tu, eh, a tu cargo. ¿Cuál es tu rol exactamente? Eh, ¿Qué personas dependen de ti? ¿Cómo lo tienes estructurado? ¿Y, y cómo es tu día a día? Pues eh, sí, yo soy la responsable del, del equipo de negocio dentro de e-commerce, eh, dentro del área de e-commerce tenemos un, un director y, y luego aparte de negocio tenemos eh, un área de, de analítica enfocada al e-commerce y el área de plataforma, que es lo que os comentaba previamente de los product managers y project managers. Entonces, dentro de la parte de negocio lo que, lo, que nos, eh, lo que nos ocupamos es sobre todo la actividad promocional, eh, pues eso, para alcanzar los objetivos de facturación que nos hemos puesto, qué, qué actividad promocional debemos llevar a cabo. Eh, tenemos promociones acordadas con, con proveedores eh, eh, habitual, habituales y luego las que lanzamos desde, desde el propio e-commerce, entonces es la, la coordinación de todo esto junto con la gestión de todo el merchandising, cómo se va a visualizar ese mes eh, el calendario promocional, eh, qué marcas van a estar destacadas, vamos a mejorar el, el search, vamos a mejorar la, eh, los resultados dentro de, de, de los listados. Eh, la, o sea, eso en cuanto a, a promociones y merchandising. Luego tengo la parte de catálogo también eh, debajo de, en el equipo. Y aquí, sobre todo, es ese trabajo de incremento del, del surtido y de mejora de, de las fichas actuales eh, para, para mejorar esa calidad y, al final, la conversión. Y luego tengo el área de Marketplace, que la tenemos ahora mismo enfocada en Tienda Animal España, que sí tenemos eh, Miracle conectado con la plataforma. Y, como os comentaba, tenemos 130 sellers y, y más de 20.000 productos publicados con una curación manual y, y continua. O sea, que, que hacemos una revisión por lo que os decía de queremos estar solo en el vertical de, de mascotas y de dueños de, de mascotas. No queremos abrirnos como, como están haciendo otros e-commerce a, a, a otras categorías, sino queremos mantenernos como expertos en, en nuestra vertical y, y que obviamente es un área que tiene muchísimo potencial y que cada vez va, va a ir eh, ganando más peso. Y luego tenemos un, un área muy interesante que es el de venta a domicilio, que lo tenemos solo para Quibuoco, España, que es un servicio por el que nuestros clientes pueden llamarnos y, y terminar su, su compra online o que nosotros activamente podemos llamarles y, y ofrecerles una, eh, pues eso, una promoción, una, una recompra de producto y que es un servicio muy, muy personalizado. Que, que nos parece súper importante dar y que tiene muchísimo valor. Nuestros clientes lo agradecen muchísimo porque a lo mejor aquí entran grupos de, eh, pues eso, personas más mayores que no tienen tanto dominio del de e-commerce y que no saben cómo funciona, pero que no se pueden desplazar. Entonces, les facilitamos mucho esa compra. Eh, personas que hayan tenido algún problema con su compra, que oye, no me ha pasado la tarjeta, no he conseguido tal, no sé qué ocurre, pues nosotros ahí también les ayudamos y les damos ese, ese apoyo para terminar su compra. Y, y, luego incluso personas que, que, con alguna discapacidad que no les permite hacer la compra online y que les, les facilitamos a través del teléfono. Entonces es muy completo, es un área muy muy interesante que, que realmente eso lo que lo que intentamos es llegar a los objetivos de negocio y, y, y cumplir con lo máximo con nuestros clientes para facilitarles la, la compra. Mola mucho. Aparte, mola mucho que al final es e-commerce, es, es e pero, o, pero no, no tenéis problema coger el teléfono. ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi, a mi comprador a, a terminar la compra, a hacerlo lo, para lo que le estoy ayudando sin importar el canal? no Sí. Es un es un área, eh, justo la de venta a domicilio, que está un poco híbrido entre ATC, porque al final también ayudas de alguna manera. Lo que pasa es que nuestro ATC está eh, más enfocado en esa postcompra o en bueno, alguna duda puntual. Pero, eh, pero este servicio es específico de acompañamiento en la compra. Entonces, por eso vemos la necesidad de que sí que esté en e-commerce, que al final tienes toda la información promocional de, de qué es lo que ahora mismo tenemos, qué es lo mejor para ese cliente, que le, podemos, que le podemos ofrecer. entonces sí, me, parece, me parece muy acertado. Yo conozco un caso eh, de, de una persona que, que compraba online pero tiene problemas de discapacidad y lo que le pasaba era que cuando venía el repartidor a su casa y llamaba a la puerta, como van con prisa, nunca le daba tiempo de llegar al interfono a preguntar quién era, con lo cual siempre se iban los repartidores, ¿no? Entonces, claro, pedía algo online, pero desde que se levantaba del sofá o lo que sea y llegaba a la puerta, pues ya se había ido el repartidor. Claro. Entonces, claro, era problemas de entrega, problemas de entrega constantemente, ¿no? Y esto lo veo súper acertado, este punto. Aquí. Sí, sin duda es algo que yo creo que todos los e-commerce lo, lo tenemos que trabajar. Lo hablabais también en, en un anterior podcast con, con Bolsalea, ¿no? que, que también estaban muy enfocados en esta parte. Yo creo que, que todos nos tenemos que hacer ese replanteamiento de, de cómo ayudamos nosotros a nuestros clientes que, que no pueden terminar su compra o que tienen algún problema y, y darles todas las facilidades posibles que estén en nuestra mano e ir avanzando hacia, hacia esa concienciación. Será un proceso. Eh, Belén, te quería preguntar también, ahora que has hablado, con todos los roles que, o sea, al final todas las responsabilidades que tú tienes, veo que la parte de adquisición seguramente se llama en el departamento de, de marketing, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis esto? Porque, claro, hay un impacto fuerte entre las campañas de adquisición con luego vuestro, vuestro trabajo. ¿Cómo lo coordináis? Sí, es responsabilidad del, del departamento de marketing, de nuestra traffic manager y... Mm. Y la verdad es que lo coordinamos bien, o sea, ellos tienen un presupuesto, tienen, tienen también un objetivo al que, de alcanzar, de, de captación de, de clientes, y, y lo coordinamos con ellos todas las semanas, cuáles son las, las marcas con las que vamos a estar eh, teniendo promoción, eh, cuáles son las categorías que queremos, que queremos potenciar, entonces es una conversación prácticamente es, semanal, eh, sino no diaria, y, y una revisión para, para asegurarnos que estamos todos alineados con los objetivos y, y no, no hay realmente mucho más problema más allá del de encarecimiento de los costes y, y cada vez es más, más difícil esa captación. Nos funciona muy bien, por ejemplo, el canal de afiliados, que cada vez lo estamos, lo estamos trabajando más y nos funciona muy bien en ambas enseñas. Y luego, pues, pues, los problemas habituales de, de Google, las limitaciones, las alertas, eh, pues, trabajar todo eso. Y, por ejemplo, este año nos dieron una alerta por, por fichas en Portugal que no teníamos eh, traducidas y tal. Y nos pusimos en un proyecto de un mes porque si no, nos habían, nos habían amenazado que, que nos podían cerrar ¿no? en Portugal. Entonces, ahí hicimos un, un proyectazo para, para traducir más de 4.000 fichas eh, a, a portugués por, por este empuje que, que dio shopping. Así que que nada, muy, bueno un trabajo muy, muy coordinado y muy de la mano con, con el departamento de marketing al final. Claro, con todo esto que estás diciendo, que aparte hemos hablado mucho, ¿no? Incremento de costes de captación, eh, dependencia de terceros, de Google, de Facebook, que cualquier día, pues bueno, cualquiera le, le toca en las narices con algo y, y te la juegas un poco. ¿De qué va el e-commerce en 2022, en 2023? ¿De qué, ¿Cuáles son los retos que, para cualquier e-commerce a partir de ahora? Pues yo creo que la personalización. O sea, que ya todos estamos en situación de poder empezar Hacer personalización y, y dentro de, de esa personalización que, que el contenido sea relevante realmente para, para ese cliente. O sea, si, si tú corti tienes perro, que yo no te voy a enseñar nada de gato porque no, no es relevante para ti, pues eh, desde ahí a todo lo que podamos imaginar y todo lo que podamos evolucionar. Eh, a nivel logístico, yo creo que también toda la, la crisis actual y la subida de costes que estamos viendo, nos está llevando a una mayor optimización. Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy deep dive de toda la optimización que, que podemos hacer, ya que sabemos que el coste de los combustibles y el, el coste de logístico no va a mejorar próximamente. Ver qué podemos hacer in-house, qué podemos hacer internamente para compensar un poco estos, estos costes. Y, y luego también yo creo que a nivel a nivel usuario cada vez vamos a ser más conscientes de que las entregas ultrarrápidas aunque estamos todos con ellas y todos potenciándolas, cada vez eh, tendrán que ser más conscientes más que rápidas. ¿no? Entonces, yo ahí sí que ya cada vez veo más ese darle al cliente la oportunidad de agrupar pedidos, eh, que, que no haya tanta urgencia, o sea, darle al cliente la posibilidad de que él elija. Yo creo que es el el paso fundamental eh, a, a la hora de tener una red de tiendas eso te, te facilita mucho ¿no? que, que puedas oye pues este producto sí que lo tengo en stock lo puedes ir a recoger a la tienda el otro te lo tengo que mandar del almacén va a tardar x días te lo mando a la tienda te lo mando a tu casa o sea que que haya posibilidades y que sea el cliente el que el que tome la decisión entonces pero sí que eh, a nivel de, de conciencia y, y, de, y de sostenibilidad Vamos a tener que, que evolucionar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, últimamente se hacían las cosas tan rápidas que a mí a veces me han llegado pedidos mucho o sea hasta tan molesta de lo rápido que te llega. Porque si estoy yo no lo necesito y no voy a estar el sábado. Esto me pasa con cuando compras en Amazon, te llega el domingo un paquete y dices, pero señores, si el domingo estoy en la playa, si ¿sí es posible, no hace falta. <risa> no, no total, total. <risa> Ya, ya para terminar, Belén, eh, siempre hacemos estas preguntas y, y me interesan mucho, y sobre todo en roles como el tuyo, que has, has pasado por muchos, eh, por muchos sitios y has crecido mucho. ¿Cómo has tenido tú que ir evolucionando a nivel personal, ¿no? Para ir. Para ir siendo capaz un poco de adaptarte a estos nuevos retos y, sobre todo, la presión que viene con ellos. Y claro, no es lo mismo cuando estás en un, un proyecto pequeñito a cuando gestionas millones o de ti dependen millones y dependen muchas personas. ¿Cómo has evolucionado a nivel personal para, para ir adaptándote a esos retos? Pues es una pregunta súper interesante, Corti, porque yo creo que nadie te forma ni te da las claves de qué tienes que hacer. Eh, yo lo que he intentado seguir siempre es cómo me gustaría a mí que me trataran eh, cuando yo estaba en, en la otra posición ¿no? y, y, y sobre todo eso, mucha transparencia con los equipos, entender muy bien las problemáticas. Yo lo que digo, yo no digo que no a nadie prácticamente de lo que me proponen, de lo que eh, me pide el equipo intento, siempre tengo una coherencia obviamente, pero intento estar ahí y, y, y comprender un poco la, la casuística de cada uno a nivel, a nivel personal. Luego, a nivel formación, creo que es fundamental seguir formándonos en, en todo y, y todos los cursos que podamos hacer eh, durante el año, pues se van, se van sumando. Tengo una amiga que es odontóloga que me decía esto mismo, me decía, es que en odontología o, o haces cinco cursos al año o estás desactualizado. Pues es que debería ser igual en, en nuestro sector, que hubiera un mínimo de cursos que tenemos que cumplir para, para poder seguir ahí, ¿no? Con una especie de auditoría nuestra interna. Y, y yo creo que todo lo que estáis haciendo desde product Hack, que es de, de formación y de y de, y de cursos y de charlas y tal, es súper, súper relevante. Yo me estoy apuntando a todo lo que puedo, todo lo que pillo, porque porque dais eso pues pues claves muy, muy relevantes que, que al final, pues bueno, te puedes hacer un, un MBA o un no sé qué, pero, eh, pero el día a día y los que estamos currando y tal, vemos cuál es la problemática, ¿no? Y yo creo que la tenéis muy bien detectada, o sea que... Que, que toda esa mentalidad de growth es la que todos tenemos que, que ir asumiendo y, y que para mí también este último año ha sido un aprendizaje mucho en, en este plano de, de plataforma, de mentalidad de producto, de, de desarrollo de producto, de pensar en hipótesis, en test y es algo que yo no tenía de antes y que gracias a, a las nuevas incorporaciones de, también que ha habido dentro del grupo Skype con esta mentalidad nos ha permitido evolucionar mucho a, a perfiles que… Que estábamos ya en la compañía y que no, y que no teníamos a lo mejor este conocimiento que ahora sí que, que hemos tenido. Así que, que, pues que muy guay. alineados con, con lo que estáis haciendo vosotros. Qué guay. Y qué importante lo que has dicho, ¿no? Es decir, al final uno no tiene por qué tener las habilidades o tal, es, es tener las ganas de, de adquirirlas, porque está todo ahí al lado, ¿no? Muchas veces simplemente es, oye, pues aprender, hacemos cursos. A veces incluso yo digo trabajarte tú mismo, ¿no? El plantearte que tengo que mejorar. En, en este de mejorarte tú mismo, ¿qué, ¿qué hábitos sigues tú en tu día a día que te faciliten? Bueno, tú hablas con mucha gente, que te facilite un poco la gestión pues, de la tensión. No sé si te pasa, a mí me pasa todos me los días muy tensionados, entonces, yo pues hacer deporte, hacer determinadas cosas te ayudan. ¿Qué hábitos sigues tú? Pues mira, yo, mi hábito que más me ha cambiado es que tuve un hijo, durante todo el proceso de integración y tal, entonces yo antes me quedaba hasta súper tarde a trabajar y, y no me importaba y, y seguía adelante y echaba las horas que, que tal. Ahora me ha cambiado, empiezo antes a trabajar y, y a las seis y media yo tengo que cortar. Entonces, eso me, me ha cambiado mucho. Que sí que dedico, eh, pues eso, cuando termino de trabajar, dos horas a mi hijo hasta que se duerme y luego ya, si tengo que terminar alguna cosa, la termino. O empezar pronto y madrugar muchísimo para, para terminar las cosas, ¿no? Pero, pero sí que esa desconexión total, porque cuando, cuando estás con un niño no puedes estar a otra cosa, eh, me ayuda mucho. Y luego, obviamente, el deporte. Yo lo tenía un poco abandonado y, y la verdad que, que se nota mucho. Yo ahora. Ahora me apuntaba al, al famoso Brooklyn, estoy muy contenta y, y me está ayudando mucho también a, a desconectar, a, a, a dar tortas a un saco, que, que eso es súper positivo. Y, y luego sales con una mentalidad renovada. Y, y el último punto, eh, de verdad, yo, para mí eh, todos los podcasts, eh, yo cuando, cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo, haciendo cosas y tal, me, me pongo en algún podcast. Que, que me interese, tanto de, de negocios digitales como de humor o, y, y desconecto muchísimo. Entonces, es muy, es muy positivo. Muy buenos consejos. También lo del peque es verdad que los peques te, te o sea, como que te dejan las cosas claras, te, te, te, te alejan de las tonterías y sobre todo hacen que ser muy eficiente. Oye, mira, sí. hay, hay que espabilar, hay que ser más rápidos haciendo las cosas. Es verdad, sí, sí. Nada, Belén, muchas gracias por este ratito que has compartido con, con nosotros. Para mí ha sido una masterclass de e-commerce, ¿verdad, Andrés? Hemos estado aquí tomando notas, apuntando cositas. Eh, así que muchas gracias por compartir tanto con nosotros. Gracias a vosotros. Por cierto, Belén, si alguien te quiere seguir, alguien te quiere contratar para lo que sea, ¿por, por dónde? ¿En qué redes sociales estás? ¿Por dónde andas? Pues yo sobre todo en Linkedin, la verdad que es la que uso para informarme, no, no estoy en Twitter, eh, sé que tú eres muy, muy, tuite, muy tuitero, pero, pero yo es Linkedin mi, mi guía de, de información total, ahí veo a Andrés, que Andrés es súper activo, sí. está compartiendo información súper relevante y, y para mí es clave Linkedin para informarme. Bueno, pues todos a, la tenéis a, a Belén muy fácil, Be, Belén Muñoz Casayus, así que la tenéis por ahí. Belén, lo he dicho, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por acompañarme. Gracias y, por ti. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues bueno, pues hasta la próxima semana. Mucho y e comes, comprar los que tengáis mascotas, ya sabéis. Tienda Animal, Kiwoko, podéis elegir. Y un fuerte abrazo. Gracias, Belén. Gracias.